Bueno, la, la arqueología y la antropología en general han estado muy presentes en la construcción de una identidad nacional desde sus inicios, en el Museo Nacional en el siglo XIX la, los hallazgos de los etnógrafos de la época inmediatamente eran introducidos al, al discurso nacionalista de, de un solo país, una cultura muy, de muchas raíces, etcétera, ¿no? incluso en el museo actual, el Museo Nacional de Antropología e Historia, si ustedes entran al Gran Vestíbulo, que está situado ahí en Chapultepec, el Gran Vestíbulo del Museo, levantan sus ojos, dice, ¿no? que quiere decir más o menos, el mundo es tierra mexicana. Entonces, siempre ha, eh, ha existido en nuestro país un gran sentimiento nacionalista que viene se originan las luchas contra coloniales las, las batallas por la independencia eso, eso lo explica entonces la antropología y la arqueología muy, muy, muy, de manera muy importante eh, han contribuido a ir creando esta imagen de lo mexicano el discurso nacionalista la grandeza del pasado eh, y el traer al pasado al, al discurso nacionalista del presente así que en síntesis pues han sido dos disciplinas, tanto la antropología social y cultural como la arqueología, que en México son vistas como parte de una sola ciencia, la ciencia antropológica, han sido muy importantes en ir eh, eh, edificando una idea de lo nacional. Bueno, Tomás Lee fue un arqueólogo que nació en el estado de Arizona, Llegó a Chiapas en 1962, venía contratado, era en ese momento muy joven, venía contratado para trabajar en la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo, un programa de arqueología que tenía esta fundación, para explorar todo lo que es la cuenca del Alto Grijalba, es decir, todos los sitios preclásicos, de, que van más o menos de 400 años después de Cristo, para atrás, para atrás de esa fecha. Entonces Tomás Lee vino como un joven arqueólogo para trabajar en ese gran proyecto de ir descubriendo qué era el preclásico en términos de los habitantes de esa parte del río, ¿no? la, la parte superior de la cuenca del río Nijal. Con el tiempo Tomás Lee se fue interesando cada vez más en la arqueología chapaneca y trabajó un sitio muy importante que es Izapa, el trabajo de, de Tomás Lee fue muy importante en Izapa porque nos descubrió los entrelaces entre Olmecas, Soques y lo que después vamos a llamar Mayas. ¿no? Es, es un sitio fundamental para entender cómo se bifurcaron las culturas. Para decirlo muy rápido, parece que Izapa es el final de la Olmeca y el principio de los Zoque y de los Mayas, ¿no? cómo se bifurcan las dos este, corrientes lingüísticas. Y el trabajo de Tomás ayudó muchísimo a entender eso. Eh, también eh, Tomás Lee ayudó mucho a comprender los ciclos de intercambio que había en el Chiapas Antiguo a través de la, del estudio de las comunicaciones. Su trabajo sobre el cañón de la venta en ese sentido es muy importante al demostrarnos que el cañón era una, una vía de comunicación importantísima y otra vez la presencia SOKE aparece como muy importante en ese cañón Su trabajo en lagartero también Fue muy importante El trabajo en la selva Y algo que fue Fundamental en el trabajo de Tomás Lee Fue chiapa, lo que hoy es Chiapas de Corso. Allí trabajó Tomás Muy a profundidad Junto con otros arqueólogos Con Carlos Navarrete eh, Que escribió digamos El gran libro sobre los chiapanecas eh, Editado por la Universidad de este, Mormona de la Brigham Young University con Piera Grinier que también trabajó mucho en el sitio de Chiapas de Corzo con Eduardo Martínez el gran cartógrafo entonces todo esto ayudó a que Tomás Lee pudiera contribuir a que entendiéramos el entorno regional de Chiapas de Corzo y ahí hay una gran contribución de Tomás al, al poder descubrirnos las raíces profundas de lo que hoy en la actualidad estamos reconociendo como una, como una área cultural propia, ¿no? que es el área chapaneca. Ya hay trabajos de etnografía contemporánea que, que apoyan mucho esta tesis, como el trabajo de, de Yolanda Palacios en Suchiapa, que es, es una etnografía muy interesante de las, de las fiestas en, en Suchiapa, que también apoyan toda esta idea ¿no? de un área cultural. Y le debemos mucho a la arqueología de Tomás Lee para ir eh, eh, pues, configurando los perfiles de lo que era esta, área, gran, esta gran área cultural chiapaneca, cuyos troncos lingüísticos son otomangues y vienen de Centroamérica. Entonces, digamos que en términos generales, eh, esta es la contribución más importante de Tom Lee en su trabajo arqueológico y el haber fundado la Escuela de Arqueología de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, no es una contribución menor, es, una, es como el sello final de una obra. ¿no? Bueno, eh, disculpándome por autocitarme, ¿no? pero yo escribí un pequeño libro que se llama eh, Chiapas Antropológico, y ahí alego de que hay una chiapanidad, es decir, hay un sentimiento de los chiapanecos pero que esa chiapanidad solo la vamos a entender cuando entendamos cómo se articula el mosaico chiapaneco es decir, cómo se va articulando la variedad de la cultura en Chiapas y cómo esta, esta articulación de la cultura se va articulando también con un entorno político el entorno del estado de Chiapas del actual estado de Chiapas cómo se configura ese entorno político y yo alego que la, el sentimiento de los chiapanecos está muy unido a estos entornos políticos y a la articulación del mosaico chiapaneco. Es un trabajo que está empezando, eh, porque hablamos mucho de lo chiapaneco, pero no sabemos qué estamos diciendo cuando nos referimos a eso. ¿no? Eh, ¿Qué tienen de chiapaneco el carnaval de Chamula y la fiesta de Parachicos, por ejemplo? ¿no? Entonces yo lo que, lo que voy, la hipótesis que estoy trabajando es que se articulan, dos grandes eh, procesos, el proceso cultural de la chiapanidad, que es un proceso de, de una cultura variada, el mosaico chiapaneco que yo llamo, y el proceso de configurar las fronteras políticas de un estado que se pensó como un estado eh, republicano en términos centroamericanos. ¿no? Chiapas llegó a tener eh, un momento en que no estaba ni con Guatemala ni con México, era el el famoso plan de Chiapas Libre, ¿no? Entonces yo creo que por ahí se articula la, la identidad chiapaneca. Es un proceso que está empezando a, a discutirse. Bueno, habría que hacer un trabajo sobre eso. Yo más bien lo intuyo porque doy clases, ¿no? Pero es muy interesante que no hay un trabajo sobre eso. Hay trabajos que nos acercan a ese pensamiento, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara Hay trabajos sobre cuáles son las preferencias culturales de los estudiantes que ayudan mucho a pensar el impacto, ¿no? pero eso es para Jalisco Algo parecido deberíamos hacer en Chiapas Yo creo que sí tiene impacto en el vocabulario, por ejemplo Los jóvenes empiezan a hablar los vocabularios que salen de, las, de los textos científicos sociales eh, también hay una influencia en términos de, de los personajes que van leyendo eh, y que se van encontrando en el camino, no solamente como lectura, sino incluso como personas. ¿no? El, el autor que sí existe ¿no? y, que, y que afirma tal o cual, o cual cosa. Yo sí pienso que tiene una, una influencia, una influencia muy importante, sobre todo eh, los escritores y en Chiapas. La literatura ha sido forjadora de pensamiento, ha sido forjadora de actitudes, tanto la poesía como la narrativa. Pero no me atrevería a decir más, porque lo que necesitamos es un proyecto de investigación sobre este problema tan interesante que plantea.